Bueno, quería terminar con una reflexión y no os quiero mmm, malgastar el tiempo en nombres, apellidos y tal. Sencillamente quiero decir una cosa, una reflexión que también puedo utilizar yo como autocrítica en algún momento, porque yo también... Cometo errores, yo también eh, puedo eh, salirme de la línea en algún momento o pelearme con alguien por Twitter. Eh, lo que no es normal es eh, crear múltiples cuentas, acosar a las personas, buscar fotografías de de la familia, aparte de que es ilegal, aparte de que es ilegal, que no se puede hacer, aparte está mal, o sea, una cosa, es que está es ilegal, eso te lo diría cualquier abogado, es ilegal lo que estás haciendo, pero es que aparte, moralmente e ideológicamente para el resto de la humanidad también está mal, no, por, no, no le hace falta una ley para decirle que lo que estáis haciendo en Twitter, aparte de acosar, de insultar por una cosa tan banal y tan eh, estúpida como una consola, de verdad, yo no entiendo. Algunos, eh, puedo comprender que sean, pues mira, son muy fanáticos y se comportan así. Pero cuando llegas a traspasar ciertos límites, eh, la persona para mí deja de ser un, un mero fanático de, de algo. Eso va ya más allá. Es como, como Andy Chapman pidiéndole una, un autógrafo a John Lennon antes de matarlo. Así es claro. O como, cuando le, o como cuando un gran fan también hijo de la gran se cargó al gran guitarrista Dick Van Barrel de Pantera y, de, y bueno de, y de su último grupo que fue en un concierto precisamente en una sala en donde ocurrió bueno, en donde ocurrió el suceso al, al día de hoy he hablado con, con algunas personas sobre esto sobre este tema ¿no? y hemos quedado por lo menos de acuerdo en el sentido de no daros más eh, de haceros más caso o para decirlo de otra manera, para que no os creáis que realmente nos importa lo que decís. Y no dar pábulo, como tantas veces he dicho a muchos de ustedes, de no dar pábulo a este tipo de gente, porque no son... Eh, no, es que no veis que no, está, no están actuando normal. Que... Aquí, aquí los llamamos eh, ni niños rata, eh, le podemos llamar piperos, pipas, en Estados Unidos los llaman ponis. No sé, a veces pienso que esta gente algún día leerán eh, los tweets que escribieron cuando, cuando eran un poco más jóvenes y se arrepentirán y dirán, ¿cómo, cómo pude llegar a ser o decir esto ¿cómo podía ser tan idiota como para eh, granjearme tanto odio? y sobre todo ¿cómo, ¿cómo enmiendas tú eso? ¿cómo vuelves otra vez a a que te acepten como, como una persona normal con la que se puede debatir o con la que se puede dialogar etcétera, etcétera Eso es lo que, está, lo que está pasando y lo que estáis perdiendo cada vez que insultáis, de la manera que insultáis, las formas, el acoso eh, y muchas otras cosas que prefiero no comentar.